Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando yo era niña, yo quería hacer este reparto de juguetes y no podíamos. Y dije alguna vez yo voy a ser Papá Noel y voy a repartir juguete. Pasó muchos años. Y mi primer Papá Noel que yo hice fue para mis dos hijos. Porque acá donde yo vivía, vivo, éramos muy pocos. Éramos, no, ellos dos y yo. Con los años vinieron los vecinos, con hijos. Aumentó mi regalo de Papá Noel. Acá tengo mi reliquia, ¿Cuántos años hace que guardo, alguna vez alguien ha de llevarle mi hijo, eche una, una reliquia que yo hice, la ropa de Papá Noel. Hace 40 años que yo hago de Papá Noel, ahora ya no hago. Ya no puedo. Me hizo tenía muchos niños. Cuando llegaba el mes de diciembre, me venían a preguntar las mamás: ¿Si lo no voy a hacer, Papá Noel? Sí, voy a hacer Papá Noel. ¿Cuántos años? Ahora los niños, aquellos niñitos, aquel yo, los vi crecer. Están hechos señores, papá, grandes personas. Espero que. En estas fiestas pases más que bien con tu familia, con tus seres queridos. Quería decirte que nosotros hacia acá no te olvidamos. Nica que se disfrazaba de Papá Noel y para nosotros niños no se hace ni idea de lo que eso significaba. Era una Navidad mágica e inolvidable. Todos nosotros de muy tempranas horas ya esperamos ansiosos lo que iba, como nos iba a sorprender nuevamente nuestro Papá Noel. Pero eran tiempos realmente únicos Su casa era de nuestra segunda casa Y pasábamos mucho tiempo realmente ahí Especialmente en época de vacaciones Donde había un poco más de tiempo para juntarnos Y en esta época del año Era normal ver a Mika vestida a Papá Noel entregando regalos o eh, bien También recuerdo eh, Los peceros vivientes que Empezaba por mica Y después un poco más eh, Entraba ya en el nuevo año Recuerdo las fiestas de Carnaval Así que tengo muy lindos recuerdos Tampoco puedo olvidar en el pesebre viviente, donde te encargabas de preparar la ropa a cada uno de nosotros, nuestras alas de ángeles. Y cómo también olvidar las ricas meriendas y limonadas que nos preparabas en las tardecitas que jugábamos frente a tu casa. Durante nuestra niñez, Nica solía disfrazarse de Papá Noel y nos alegraba la Navidad a todos los chicos del barrio. Recuerdo que solía llegar en un jeep rojo tocando una campanilla y en ese momento todos los chicos salíamos súper emocionados a recibir nuestros regalos. Nica era la Papá Noel del barrio. Allá en, en mi infancia, me acuerdo perfectamente, llegaba la, la Navidad a las 12. Y está patronal en la calle todas las criaturas, la gente lleno, lleno de, de personas esperándola a ella a veces venía en un jeep a veces venía caminando con su voz llena de regalos una época espectacular gracias a ella me vienen a la cabeza los mejores momentos de, de mi infancia lo que más me recuerdo de ella es cuando nos sentamos alrededor de ella todas las tardes para conversar en estos días eh, pasé con mis hijas eh, por el barrio y les estuve comentando de la historia de Mika que ella era la, la abuela de, de todos, que le conté justamente que en esta época del año eh, ella organizaba los pesebres vivientes con todos los niños del barrio y que cada uno se, se vestía con el personaje que le tocaba hacer, le conté las historias que, que ella nos contaba que nos reunían a la vereda de su casa nos preparaba la merienda, nos contaba historias eh, no llevaba discusiones a veces quería llorar, a veces se me daba por recitar a veces le hablaba, rezábamos me sentía tan, tan llena, me sentía tan completa, tan realizada Aquellos deseos que yo antes no podía, ahora puedo, ahora hago y les hago feliz a mis hijos, especialmente yo tengo dos hijos. Después vinieron los sobrinados, muchos sobrinos. Y los hijos de los vecinos que para mí son como mis hijos. Los vi crecer, están todos grandes. Y ese deseo que yo antes tuve, nunca creí que iba a cumplir y lo no cumplí muchos años. Yo sé que hay muchos vecinos que se acuerdan de mí, de aquella fecha, el mejor regalo, el mejor pago que tengo, los vecinos que me rodean, los hijos que me quieren como si fuera tu abuela. No estoy sola, estoy rodeada por ellos. Que fomenten esa inocencia esa, a, a, a los niños, a los que están más si a los que son chicos, mucho Papá Noel no le recuerda de Papá Noel, que dice que papá, que se le diga que existe un Papá Noel, un viejito, que trae... Ayer me preguntó una criatura cuando le mostré la foto, y bueno, ¿y dónde está Papá Noel? ¿Dónde está Papá Noel? me dijo, y le dije que él como viejito también, igual que yo, ya no está, pero para eso está tu papá y tu mamá, te van a recordar de Papá Noel hay criaturas que preguntan ¿dónde está Papá Noel? no pierdan la inocencia que, que, que no sea yo no quiero ser no quiero decir con otra palabra, que no sea tan materialista que no solamente es el teléfono último modelo pero que le recuerde que estar llegando el niño el Dios y que Papá Noel le va a traer un regalito aunque no aparezca Papá Noel, no importa que se acuerden de ello. Yo soy la privilegiada, yo fui la, la abuela del barrio. Qué lindo de haber comentado que ahora estoy cosechando lo que siempre. Aunque puedan y tengan, no pierdan la humildad. Perfecto. La brindad no se pierde, no, no, no se compra, se gana. También nos hacía practicar villancicos para que nos vayamos de casa en casa a, a cantar. Y nos juntábamos todos en su casa luego a festejar y, y era lo mejor realmente. Todos ahí en, en la vecindad, en Fernando de la Mora. Así que te queremos mucho, Nika tiempos realmente únicos, tiempos eh, de cariño, de amor en familia, tiempo fraternal de pasar con, con la familia, con los amigos, por supuesto, ¿verdad? Y, que son cosas que llevo a mi memoria con mucho, muchísimo cariño. Y realmente le decía a Nika que yo le regale mucha salud y que siga todavía acompañándonos por mucho tiempo más. Nika, muchas gracias por tantos buenos recuerdos que nos dejaste. Bastante buenos recuerdos. Eh quedan grabados en la memoria y nada más yo te quiero agradecer Mika, fuiste una persona excelente, muchísimas gracias y nada, seguí así de corazón, más vale tarde que nunca, ¿sí? gracias. Gracias a ella, pasamos momentos muy lindos, pasamos una infancia muy linda en el barrio y eh, son recuerdos que uno lleva para siempre y hoy le doy gracias a Dios por haber conocido una persona así y... Y por haber tenido esa niñez que tuvo, ¿no? Queda grabado eh, en mi mente y sobre todo en mi corazón Por la alegría que ella nos daba y que nos da Por todas esas cosas y por el tiempo que nos diste y nos brindaste eh, Te agradezco de todo corazón Y espero que en estas fiestas pases más bien que nunca Con mucha salud, eh, con mucha alegría y que el espíritu navideño, como siempre decías, permanezca siempre en cada uno de nuestros hogares. Gracias por todo, Nika. Te quiero mucho. tu te Mi querida Nika, hoy en vida quiero decirte gracias. Gracias por tantas navidades llenas de magia. Gracias por tantas tardes de amor, de tiempo compartido, de diversión. Y gracias, muchísimas gracias por haber hecho de mi infancia, una infancia feliz. Que el mundo entero pide más, pide más.